Bueno, a mí personalmente creo que no, no me ha afectado de una forma, que se vaya a ver reflejado de una forma inmediata en, mi, en mis obras de arte. Pero sí que por un lado eh, me ha dado tiempo a terminar lo que estaba haciendo con más calma y por otro lado pues me ha dado tiempo a leer, a pensar, a reflexionar más. Entonces creo que eso sí que se va a ver reflejado en mi trabajo a medio y largo plazo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 de materiales con una escasez de recursos, pero bueno, eso es, un, eso es algo que es bastante habitual en mi trabajo porque, porque yo trabajo con, con recursos limitados de una manera como bastante sintética y, y también pues, aprender a trabajar en este nuevo contexto también es un reto, ver de qué manera se puede generar nuevo trabajo, nuevas reflexiones desde un espacio tan, tan limitado, ¿no? tan agotado como es el espacio doméstico y con los recursos que en ese momento tienes dentro del espacio doméstico, ¿no? Entonces, quizá en ese sentido, pues sí eh, me ha servido para aprender a ser un poco más eh, autónomo y a, y a defenderme en, quizá en más situaciones también. Personalmente, como artista, como dependo mucho de talleres externos, donde, pues, donde me producen o donde me imprimen, he tenido que volver a técnicas que había dejado aparcadas, he tenido que volver a utilizar mi cámara, he tenido que volver como a, a una práctica del aprovechamiento del material que tenía en casa, de obras que había dejado inacabadas y ha sido realmente un ejercicio de, de introspección, de mucha lectura, mucha escritura, más que de producción. Sí, este periodo me afectó, pero en manera muy positiva y muy productiva. Todos los días escuchaba noticias muy feas. Pero yo quise enfocarme en lo, en lo positivo. Entonces pude entender cuál va a ser mi próxima serie de cuadros. Eh, entendí que, que me quiero ir más hacia el abstracto, por ejemplo, que quiero cambiar mi, los colores de mi paleta. Entonces sí, fue un periodo de verdad muy productivo para mí como artista. Yo creo que ha reforzado fundamentalmente un modo de trabajo en el que venía trabajando desde hace tiempo, que es desde la quietud, desde el silencio. Solo de esa manera yo soy capaz de emocionarme cuando fotografío eh, las cosas más sencillas, las escenas más, más cotidianas y, y realmente ese acto de, de, de pararse, de tomar conciencia, eh, consigue llevarme a ver una belleza que, que antes no, no veía. ¿no? Eh, por otro lado también, como aprendizaje en este tiempo, eh, he sentido la necesidad de trabajar más con las manos. Eh, yo como fotógrafa al final paso mucho, muchas horas delante del ordenador, delante de la pantalla y cada vez más el cuerpo me pide tocar, me pide manipular, me pide intervenir y empezar a utilizar otros materiales, ¿no? otros materiales que, mm, que sumen, que, contra, que contrapongan, que, que yo pueda manipular eh, materiales que, que me encuentro en mi escena cotidiana, eh, que ya son existentes, materiales que podemos reutilizar o, eh, con lo que nos encontramos ¿no? en el día a día. Y ya no solo, eh, ya no solo pues, eh, esos materiales del lugar, sino también eh, esas situaciones, como esos aspectos como la luz, como las sombras que son. Eh, aspectos también más intangibles, pero a trabajar con lo que tenemos ¿no? y a trabajar con las manos. Y luego también eh, eh, un aprendizaje fundamental es, es, es el tiempo. ¿no? Hemos tenido la oportunidad de tener mucho tiempo, un tiempo muy rico para leer, para investigar, para profundizar más en los temas que me interesan. Eh, al final mi trabajo... Se desarrolla siempre a partir de una investigación, bien una investigación, trabajo de investigación propio, bien en colaboración con otros investigadores que trabajan en, en los mismos ámbitos que a mí me interesan. Y, y ese tiempo sin, sin prisas, ese tiempo sin, sin fin, sin fin eh, ha, sido, ha sido clave y ha sido un verdadero, un verdadero regalo. ¿No? Eh, tenido la oportunidad de estar eh, en un entorno natural, eh, de poder pasear así un privilegio, de poder caminar. Y la naturaleza para mí es, es punto de partida, es punto de inspiración. Eh, la naturaleza tiene su tiempo, como, como, como la investigación también lo tiene. Y digamos que eh, el, el, el caminar, el, el paseo, ha sido para mí la herramienta de partida, La herramienta de, de, partida, ¿no? la herramienta, eh, de reflexionar, eh, de construir, de observar, eh, el caminar, como decía carelli el caminar como práctica estética. Y esa ha sido mi, mi, mi herramienta fundamental en estos días, el paseo. He ido construyendo además una serie de cuadernos de paseo eh, eh, a partir de cada uno de ellos, que poco a poco se irán, se irán trasladando a una obra en la que, en la que todavía estoy, estoy trabajando. Al principio del confinamiento he estado más parado, un poco bloqueado, y he estado repensando sobre todo proyectos antiguos, y también he tenido que adaptar un poco mi práctica a trabajar en formato más a, do something completely different. Um, but what it has done for me, and I would imagine for, for every artist, is that it has provided a huge amount of new information and inspiration. Uh, artists, whether consciously or subconsciously, are constantly responding to the times and the events through which they live. Uh, and obviously when you live through something like a, a global pandemic, that provides you with a huge wealth of información y ideas y conceptos de los que puedes trabajar. Me ha afectado en la cuestión social, sobre todo, en la cuestión de compartir eh, con otros artistas. Bueno, yo estaba haciendo una residencia ahora mismo en Madrid, eh, que se ha visto realizada. Pero luego en el estudio y en el día a día, en no, trabajo de en mi pintura no, no está afectando. También porque mi pintura mm, no es tan no es tan permeable la actualidad, entonces tiene un ritmo más pausado y supongo que con tiempo, eh, si esta situación se alarga mucho, pues espero que no, pues eh, acabará teniendo repercusiones igual más, más directas o más obvias, pero eh, creo que el... el